Ok, bueno, buenas a todos. Este, vamos a comenzar con la quinta reunión este, para aclarar dudas sobre el proyecto Venus. Y este, por los momentos somos mmm, cuatro o seis personas. Vamos a ver eh, qué podemos aclarar aquí y este, a medida que vayan llegando personas, pues vamos preguntando las dudas que tengan y aclarándolas en, lo que, en la manera que, que podamos. Este, antes de comenzar estaba hablando con... ¿Cuál, cuál es tu nombre, Metal, Saim? O, ¿O ese es tu nombre? Leo, Leo. Ah, ok, Leo. Eh, ¿Me recuerdas de, de, de qué fue lo último que estábamos hablando? Que okay, yo quería hacer un comentario más sobre eso. <risa> Sinceramente no me acuerdo. Pero estábamos hablando de... Creo que era de... Era de... de te estaba comentando que antes de... De, con, de encontrar lo que tenía que ver con el proyecto Veno yo estaba viendo cómo era la solución de los problemas actuales de la humanidad pero a nivel político o a nivel ideológico pero bueno ya al encontrar esta información me di cuenta que, que esas, esas vías no, no son factibles ah, sí. bueno, todavía no me acuerdo exactamente de qué es lo que estamos hablando ya me, me, me dio, dijiste pero era un tema específico que ahorita, bueno tratarle más adelante me, me, me acuerdo pero siguiendo con eso de, la pol de lo de la política, este, estaba hablando hace poco también con... Ah, hola Carlos, disculpa que no te había visto. Bienvenido. Ok, con lo de la política también estaba hablando hace poco con una, un señor aquí en Venezuela que él me, me preguntaba por qué no, no hacemos un partido político. Entonces, este uno de, de, de, de, los, de los objetivos de nosotros es tratar de dejar la política atrás. ¿Por qué? Porque a través de la, de la historia, bueno, ya se ha visto eh, que la política no ha solucionado nada. De hecho, lo que hace, al parecer, es que empeora las cosas. Entonces, eh, sí, Carlos, ¿quieres comentar algo? Bueno, como, como dice... Eh, el mismo Jack Fresco que, que los políticos actuales no, no están capacitados para, para resolver problemas lo que están lo que ellos hacen es tratar de administrar los recursos de la mejor forma posible pero, pero se ha visto no solo en Venezuela o en no solo en Venezuela sino en el resto de los países que, que solo trabajan para el, para el interés propio o el interés de su patrocinante por, por así decirlo, ¿no? Entonces buscar soluciones por esa, por esa, por ese medio eh, es que hay también una cierta irresponsabilidad y también ingenuidad de parte de nosotros. Por eso ahorita, eh, por lo menos que ahorita se va, van elecciones ahí en Venezuela, no va a solucionar nada. Sí, exactamente. Eh, Carlos, ¿tienes un problema con, con tu micrófono o algo que estás presionando y no se escucha un sonido pero no se escucha tu voz? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, buenos días todavía en México. No sé si me escuché ahí. Ah, ok. Sí, ahora sí te, sí te escuchamos bien. Buenos días. Buenos días. Eh, de, no sé si estaban manejando un tema en especial. Apenas voy entrando, me costó un poco trabajo, pero apenas voy entrando. Sí, no, no, estamos esperando todavía que llegue más gente y para este, también esperando que traigan sus dudas para tratar de, de aclararlo en lo que podamos. Por los momentos estamos hablando solamente de la política porque, por ejemplo, aquí en, este, en mi ciudad, este ayer mismo estaba, estaba tratando de... de de hacerle entender a una persona de que la política no es la manera de, de, de arreglar las de solucionar las cosas o, o de que nosotros no buscamos hacer un, un partido político, aunque él estaba... esa persona me está insistiendo mucho en que lo hagamos, pero no sé qué, qué opinión tengas tú sobre eso. Un partido político... no, eh, bueno, realmente un partido político este eh, estaría perdido. Un partido político a partir del proyecto Bonus es lo que proponía esta persona. Sí, sí, porque él ve que, que, bueno, que por lo menos aquí en Venezuela está la oposición y el, y el y la del gobierno, que, que ahorita con Chávez. Nada más esos dos esos, esos partidos son los únicos que, que la gente escuche eso. Pero claro, también eso es debido a que, por un lado, eh, en cuanto al presidente, tiene todos los medios de, de, los medios de televisión y, y ahí. Este, él podrá decir lo que es, cual, cualquier cosa y la gente lo escucha y cree que eso es verdad y por el otro lado también está la, la, la, la oposición que tiene también mu mucho dinero este, también ven, viniendo de afuera de, con ayuda de, otras, de otros países que quieren cambiar el, la política este, de aquí entonces también lo ayudan bastante Entonces solamente se habla de, de, de esos dos temas y ellos dicen que el proyecto menos no se va, no se va a hacer escuchar nunca porque, porque no es un partido político y que es necesario que, se, que, que sea de esa manera pero... Pero bueno, lo que necesitamos es tratar de buscar otras opciones, por ejemplo, como la internet. Es, es difícil eh, tratar de convencer a la gente que, que ha vivido toda su vida en un entorno donde se ha creído que la política es la que resuelve la, la situación y mejora las cosas. Y, y bueno, y es como dice Emilio en verdad nunca, nunca han resuelto nada y siempre están por los intereses de, de ellos de los políticos o por los intereses foráneos o, o también intereses nacionales, entonces caer en lo mismo, en el mismo juego es, es, es ser ingenuo como, como, como le dijeron a Jack una vez un político que le, le estaba preguntando si, si podías diseñar unas vías, unas vías cerca de su, o sea, en su, donde él dominaba, no sé si era un, un ministro o, o un diputado, no sé, una, una de esas personas de la política que, que domina ciertos pedazos de la tierra. Entonces le decía a ya Yafresco que si podía construir una una este, autopista que sea eficiente, pero, pero cuando le dijo eso, también le dijo, lo único que quiere es que esta autopista pase por, o sea, de una curva y, y se meta cerca de donde están mis, mis terrenos, porque así mis terrenos van a, van a, a valorizarse más. Y entonces ya Fresco le dijo, bueno, ¿tú lo que quieres es que haga una una, auto, un, una carretera que sea eficiente o quieres a, que haga una carretera a tu conveniencia? Entonces, siempre la política lo que lo que busca es eh, beneficiar a la persona que está en poder. Sí, bueno, esto lo he demostrado to eh, toda la vida. Exactamente, exactamente. Exor, ¿quería decir algo? Eh, bueno, voy a ver si puedo plantearles como la, la idea de... Carlos, no sé si tienes bien configurado lo del, lo del botón para, para hablar porque... porque cada vez que alguien va a hablar pareciera que también se activara tu, tu audio. No sé si es que también lo tienes en en Automático, si lo tienes automático, cuando suene algo en tu, en tu cuarto o, o donde estés, va, va, va a sonar lo que es lo, o sea tu voz. Entonces, trata de configurarlo para que nada más sea al presionar un botón. Ahora sí, Exor, quería eh, adelante. Ok, es que dentro de lo que yo he visto, digamos, Fresco tiene como la esperanza de, de que el sistema colapse, pero eso yo lo veo muy difícil. No sé si hay como otro plan para llegar al proyecto. Sí, bueno, lo que pasa es que lo, lo, lo lógico sería que para aplicar una idea tan grande como la del proyecto Venus, la economía basada en recursos, debería todo colapsar para que la gente entienda que necesita un cambio. Porque si la gente sigue este, trabajando normalmente con su, con su. Aquí en Venezuela decimos real y medio, con sus moneditas. Este, que le dan para, para subsistir en, el, en este sistema, entonces la gente no se va a dar cuenta que, que, que está viviendo mal, que, está, que, que, que puede vivir de una mejor, de mejor manera. Entonces por eso es que el proyecto Venus este, dice que la mejor manera sería que todo colapse para que la gente busque la otra, solu, otra solución y, y ahí, perdón, y ahí este, poder comenzar a la transición para, hacia la economía basada en recursos, pero... También está la otra, que si logramos eh, hacer llegar esta, esta idea a varios medios, la televisión, radio, periódico, etcétera. y Bueno, a, a mí en lo personal me parece que el Internet es la, la mejor herramienta para esto, pero ya cada uno te este, dirá que, que, que cuál será mejor. Pero una vez que esta, esta idea llegue a las personas y, y, y a medida que sea más rápida, si por ejemplo, eh, no sé, dentro de... Vamos a suponer que tenemos ya muchos activistas y, y, y, y dentro de tres meses ya logramos llegarle aunque sea al 5 o 10% de la, de la población mundial, es muy probable que, que, que empecemos a hacer esta transición más rápido. ¿Por qué? Porque la gente va a estar más, más consciente de que es necesario hacer un cambio, de que la gente puede vivir mejor, etcétera. Entonces no, no, no, no es a juro, no es que no, no es que tenemos que esperar que, que se desplome todo el sistema. Podemos intentar este, hacerlo o sea comenzar el cambio antes de que esto pase pero según las estadísticas como todo esto se maneja es según método científico y todo eso según las probabilidades es que eh, antes de que, de, de que cambiemos un, a una economía o sean recursos este el sistema global va, va a colapsar igual como está como ya puedes ver en Europa, Estados Unidos bueno en muchas partes del mundo ahorita el sistema monetario este, está, está, está cayendo Ahora, Ahora okay. vemos los primeros síntomas del colapso que, que se viene de, del sistema monetario. Fíjate que cada vez la industria está automatizando más para ser competitivos en el mercado. Necesitan automatizar, necesitan producir más para mantenerse eh, en, en, el, en el sistema monetario, en el, en el mercado. ¿no? Y eso causa que cada vez haya más, más desempleo y la, las personas pierdan su poder adquisitivo. No hay forma de que eso no suceda porque estas empresas o otras instituciones, su interés es lucrarse, no les interesa más nada, no quieren, no quieren las riquezas repartirlas de forma equitativa ni nada por el estilo. Sino lucrarse, entonces ellos siempre van a hacer lo posible para disminuir los costos y, y producir más. ¿Qué va a pasar? Las personas van a ser más productivos, pero las personas no van a tener los recursos, los, los medios económicos, el dinero, para comprarla y entonces inevitablemente se colapsa el sistema. Y ya está pasando, ahorita son los primeros síntomas. La, la, el desempleo que hay ahorita en Europa y en casi todas las partes del mundo eh, no, no no tiene vuelta atrás. Fíjese que igual Europa sigue siendo productiva con sus con sus, con sus productos. Exactamente. De hecho, eso ese es el tema en el que en el que yo quería que me recordara porque tú habías mencionado lo de la lo de la automatización y este es un tema que siempre casi siempre en estas reuniones hay que recordarlo porque para mí es algo principal es algo una de las, de las cosas que, que más uno tiene que estar tiene que saber qué está pasando en el mundo y las y muchas personas hasta en mismo España este yo, yo, yo siempre este, estoy hablando bastante con una persona ya que, que también es activista del Proyecto Venus en España y ella dice que la gente ya no, se da, no no sabe que eso es uno de los problemas más grandes que hay en las empresas este y, y que está haciendo que, que la gente se quede sin trabajo muchas, muchas empresas allá en España están este, pasándose a la automatización están automatizando mucho, mucho su, sus producciones y la gente se está quedando por fuera entonces este, esta persona me, me, me dice que que a pesar de que ella, ella le habla bastante de las ideas del proyecto B y todo esto, y de, y de esa parte en específico de la, de la automatización, la gente no, no, no entiende eso, no, no sé por qué no entiende eso, de que, de que las empresas siempre van a querer seguir mejorando y la única manera de, de, de que ellas puedan mejorar, de que puedan mejorar su, sus ganancias, es despidiendo personal este, humano y automatizando su, sus empresas, entonces... Es un tema bastante que, que bueno siempre es bueno este, tocarlo y retocarlo en, en todas estas reuniones. Fíjate que la, una de las principales de, de fuentes de empleo, en caso que era España, era la construcción y, y cayó, era por, por las mismas, los mismos movimientos, la misma dinámica del, de las finanzas. Yo creo que la, la construcción todavía aguanta mucha mano de obra, es porque no, no están no los medios para automatizar, ya que las empresas que construyen no trabajan como una empresa manufacturera, que constantemente tiene producción y tiene y tiene demanda de ese producto. En caso de la construcción, eh, eh, siempre siempre son, son proyectos... Eh, puntuales. No no, no no, hay una empresa de construcción que constantemente esté sacando eh, productos o, o, o prefabricando edificios o, o cosas por el estilo. Por eso todavía no ha llegado la automatización a, a ella. Y por eso todavía mantiene, mantiene cierto, cierto número de, de empleados porque le sale más barato pagarles a las personas. Que, que tener una, comprar y, o fabricar una máquina que haga haga edificios o casas o lo que sea entonces hay que tratar por lo menos si se implementa lo, lo del proyecto venus es, es eso es uno de los de los puntos principales tratar de automatizar lo que sería la construcción sí exactamente este bueno vamos a ver si alguien más tiene aquí dudas Exor que tenía una duda hace, hace rato y además tiene otra No, no, era solo para confirmar ahí. Ok. Ricardo, ¿qué cuentas de Allá de Perú? ¿No te han llegado más preguntas para discutirlas aquí? O oh, David, en Costa Rica. hay una, una duda que estaba haciendo con el señor que estaba hablando en el en, el, en, la, en el, la página del grupo de Facebook que, que bueno yo entiendo su, su, sus dudas ¿no? Que, que va a pasar con el orden público, que cómo vamos a cómo se van a tratar a, a las personas a lo mejor enfermas mentales o personas con, con desequilibrios mentales que, que puedan causar daño ya que no hay un fuerza una, una fuerza policial que puedas detenerlo o por lo menos un organismo no sé dame tu opinión qué cómo, qué piensas tú sobre eso yo tengo yo tengo mi respuesta pero para que todos la oigamos podrías darnos la tuya okay de, de hecho de eso tratamos el, en la reunión pasada pero no sé si alguien más quiere responder a esa pregunta aquí que eh, Ricardo si todavía estás ahí o o David o Carlos Eh, sí, fíjate que lo que está comentando, este, no sé no, no vi quién era el que estaba hablando ahorita, estaba volteando, eh, no sé si vaya a la mano la pregunta, estaban hablando de las finanzas antes, el eh, al proyecto Venus, lo que ha revisado hasta ahorita, ¿por qué seguirle dando eh, importancia o énfasis al producir eh, artículos en masa? Estarás de acuerdo conmigo que, bueno, yo creo que sí? con mi cuenta me he dado cuenta que eh, las fábricas, un de fábricas, producen muchos objetos, artículos que son innecesarios para la vida. Eh, ¿Por qué el proyecto Venus, eh, de una manera más fácil y más cómoda para el ser humano, quiere seguir con esta idea? A lo mejor ya que no con la idea de, de, de comprarlo. Obtenerlos de otra manera, de una forma más eh, menos egoísta, podría decirlo así. Pero, ¿por qué seguir con este modelo? Perdón, yo este, estaba escribiendo algo a David, no, no escuché bien. No sé si alguien puede responderle. a Fue una pregunta, ¿no? Te escuché nada más al principio, este Carlos, pero no al final. No sé si el mismo Leo puede responderle. No, no, no escuche bien, hay cierta interferencia. ¿Será que puedes repetir aunque sea el, al, al, la parte final, Carlos? Que no, no, Es que no se te escucha muy, muy bien la, lo que hablas, o no sé si puedes hablar un poco más duro. Sí, ahí me, ahí me escucho mejor o igual. Sí, sí, ajá. Sí, decía que por qué el proyecto UGANUS, cuando estaba mencionando las finanzas, se me vino a la mente... ¿Por qué el Proyecto Venus quiere seguir fomentando, el, el producir, seguir produciendo artículos? Hoy en día todo lo, en todos los países se producen un sinfín de artículos. La gran, mayoría, la gran mayoría son innecesarios para la vida, Son principalmente son por vanidad, no son por una utilidad real eh, que vaya directa con eh, la vida del ser humano, conectado a una un sentido más objetivo, vamos... ...por qué el Proyecto Venus quiere seguir con esto... ...aunque producirlo de una forma más empática... ...menos egoísta, pero por qué seguir con... ...de cierta forma con el mismo modelo. Ok, este... ...bueno, no sé... ...no sé de dónde sacaste eso de que... De que nosotros también queremos producir... ...cosas innecesarias... este... ...lo que te puedo decir es que lo que queremos... ...es que las personas tengan acceso a... ...a los recursos necesarios, por ejemplo... Tampoco queremos que, que volver a, a, no sé, como los cavernícolas otra vez, a ah, vamos todos a la naturaleza y vamos a dejar los celulares, las computadoras fuera. Lo que queremos es crear todo este tipo de, de, de cosas que, que ya se nos están volviendo necesarias y y son y son muy y soy y yo la veo, a mi manera son muy buenas, ¿verdad? tener un celular para poder hablar con los demás, una computadora para estar comunicado con todo el mundo, es, es, ese tipo de cosas son necesarias. Claro que hay unas cosas que son innecesarias, por ejemplo, no sé, algunos que, que no, no sé, no sé, me viene a la cabeza algo, un juguete extraño ahí que esté hecho de un material tóxico para los niños, eso sí es algo innecesario. Entonces esas cosas, por supuesto que no lo vamos a no, no se van a producir, pero lo que sea necesario, o, a, o a, algunos juguetes, tienen que ser construidos para los niños, porque los niños de, de, de, de pequeños necesitan jugar. O, o sea, no sé, si me sigues lo que te quiero decir, o... Sí, claro. Sí sí, sí, sí, sí te seguí. Eh, bueno, como decirte, sí, eh, estoy de acuerdo, hay muchas cosas que son útiles para cortar distancias por comunicación. Eh, pero bueno, hablando de comparación, nuestra, civil, nuestra época, nuestra civilización, pues tecnológicamente está muy avanzada, tan solo en eso. Pero en antiguo, para volver a la época de los cavernícolas, pero en antiguas se sabe de civilizaciones que sin esta tecnología tenían una vida más objetiva, vamos, más conectada con, con la realidad, con la realidad del ser humano. No sé si me explico. Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita también eso está, este, la mayoría de las personas, bueno, me incluyo también porque yo me lo paso tiempo en la computadora hablando del proyecto Vena y... Y, y es muy poco que, es, que es algo, aunque me gusta mucho la naturaleza y sí, me gusta mucho subir montañas y ir para playa y todo eso, pero últimamente he estado muy, muy, muy concentrado en esto, más que todo por internet porque veo que le, le llega a mi idea a más personas. Entonces, este, una de, la, de, de, la, de las razones es que las personas no tienen la, la, la, una libertad de verdad de poder ir a cualquier parte que quieran, como existen los países, como están todos, cada quien tiene su, sus reglas diferentes, sus leyes diferentes. Por ejemplo, a mí, a mí que me gustaría mucho ir a Canadá, yo no puedo ir a Canadá así, como así, no, voy un momento para Canadá. Porque tengo que primero este, trabajar para ganar dinero, para, para, para luego comprar una, un, un pasaje a, a, de avión a Canadá, para luego este, antes de eso también tengo que buscar un pasaporte, de este, luego tengo que tener el dinero para poder quedarme en un hotel allá, y, y luego buscar también tener el dinero para poder pagarme el transporte para el sitio exactamente donde yo quiero, uno de los parques. Entonces son muchos de los factores que, que influyen para que la gente este, no viva ese estilo de vida. Pero te puedo apostar de que la mayoría de las personas, si pudieran hacerlo, si todo eso fuera gratis, casi todas las personas viajarían casi que semanalmente o, o harían cosas más que incluyeran más la naturaleza que, que, que como estamos viendo en, en, en actualmente. Lo que, lo que veo yo es que es que es la... Es la prohibición, es eso, son las leyes que nos mantienen así, este, evitando, evitando un poco que, que, que estemos alejados de la naturaleza. Pero, por ejemplo, hay muchas personas ahorita que, que asisten a este sistema, los artistas o, o no sé, muchas personas que les gusta que, que, que les gusta hacer eso y igual lo hacen, pero solamente se, se, se restringe a, a sitios donde pueden hacerlo. En cambio, con un sistema de este, de este tipo, podrías hacer eso en cualquier parte. Por ejemplo, otra de las cosas que me gustaría a mí es ir a a, buscar, a ver los peces debajo del agua, o a, a bucear y eso. Pero aquí en Venezuela es muy bonito y hay muchas playas bonitas para eso, pero me gustaría ir para México, o para este, en Europa también, hay otros sitios así este bueno, Entonces, es, creo que sería más fácil si, si viviéramos en ese tipo de sistema, en una economía basada o en recursos a, a como estamos en estos momentos. No, complementando lo que estaba diciendo Emilio, en cuanto a los recursos, a los productos que se fabriquen, obviamente tendríamos que eh, fabricarlos de, de la forma más eficiente posible. Obviamente si necesitamos por lo menos un celular para comunicarnos que ya la comunicación es una necesidad básica del ser humano, pero en vez de hacer celulares que, que solo duren dos años, podemos hacerlo que que puedan durar 20 o 30 años y que sean fácil de, que se puedan actualizar fácilmente no es que hay una nueva versión entonces lo desechamos y listo no igual pasa con todo pues todos necesitamos eh, comida vi vivienda ropa y esas cosas no no no se pueden cambiar y se necesitan los recursos de la tierra solo que hay que hacerlo de la forma más inteligente para que hay un equilibrio con, con el planeta y no entre en, en destrucción, por lo menos necesitamos ciertos recursos que los fabriquemos de la forma más eficiente posible para que también le dé tiempo a la Tierra de renovar ese recurso y así bueno tenemos un equilibrio dinámico, es un equilibrio dinámico con el planeta Tierra que nos va a beneficiar a todos Exactamente, eh, Ricardo, no te escucho, ¿quieres adicionar algo a eso? No, parece que no está Carlos, ¿otra duda? o algo más que quiera adicionar este sí eh, mira, nada de mis dudas este he estado revisando poco a poco he revisado poco a poco eh, en estos meses lo del proyecto Urbanus una duda que también me surge es uno de los problemas de la humanidad, aparte de, la, de los malos políticos, la corrupción, es que el ser humano fácilmente se adoctrina, se aliena. Fácilmente hablarle, por ejemplo, de esto a la gente, bueno, hablarlo a uno es fácil, pero para que la gente lo capte y lo sienta, sienta esta necesidad de, de cambio, empezando por uno mismo, es difícil. ¿Cómo, cómo, cómo se va a hacer o cómo, qué plan hay? No he visto en ningún video cómo se educará a la gente. El verdadero problema a nivel planeta no es tanto los políticos, sino es la psicología del ser humano. Eh, en mis términos, eh, puedo llamar una, una baja psicología, un bajo razonamiento. La gente normalmente consume lo que le dicen que consuma, por ejemplo. A eso, a eso me refiero con bajo razonamiento, casi no cuestiona lo que hace, no lo reflexiona, quiero decir. Entonces, como proyecto Venus, ¿qué plan tiene de, de, de educación en este sentido? Si, eh, si el ser humano hiciera un trabajo de reflexión, el, el planeta cambiaría y sin, y sin hablar de cosas fantasiosas. Es, es real esto, la gente que razona mejora su vida. Pero el proyecto Venus, ¿qué, ¿cómo va a ser esta parte? Bueno, hiciste varias preguntas ahí, en ese, eh, incluyendo eso, pero eh, ¿cómo te puedo responder, Venus? Bueno, esto esto también tiene que ver con lo que con lo que hablamos hace poco de que cómo vamos a llegar de un, de, de, un, de aquí del sistema monetario al sistema este, de economía basada o en recursos como habíamos dicho lo más lógico que pase es que exista una o que pase una un desastre mundial donde, donde la gente esté obligada a hacer otra cosa otra cosa diferente porque porque según la historia y, lo, la, la, y los estudios las personas no cambian hasta que necesitan cambiar, hasta que tienen una obligación de cambiar para, para hacerlo entonces pero, pero si nos pregunta si nos pregunta exactamente qué es lo que estamos haciendo nosotros para, para llegar a ese punto bueno, este, en la página del proyecto B bueno, puedes ver que tenemos tenemos varias, varias metas, una de las más importantes que estamos tratando de hacer ahorita por los momentos es lograr una película para mostrársela a, a, a la mayor cantidad de personas que puedan. ¿Por qué? Porque en esta película no solamente van a ser personas así como nosotros que estamos hablando y, te, y, y yo te puedo decir algo a ti, una pregunta ahorita y, y mañana se te olvidó ya la, la, la respuesta que te di. O, o puede que te, te acuerdes mucho, o sea, te, te acuerdes por mucho tiempo la respuesta que te acabo de dar, pero no la estás visualizando bien. Hay personas que no solamente, este, ya que... Pueden escuchar las cosas pero no hasta que no las ven visualmente o, o de manera tridimensional como que es la, la mejor manera de, de, de, de transmitir una idea de manera 3D que tú puedas ver exactamente todo todo este mundo que te, que te, que te queremos mostrar como si fuera real. O sea, una casa no solamente, ah bueno esta casa va a tener un techo de, de, de color rojo o esta casa va a tener un techo triangular o redondo sino que tú veas la casa en tres, en tres dimensiones, donde vas a ver el, color, el el techo de color rojo, el techo triangular, exactamente todo lo que lo que te quiero decir, no, no, no solo con palabras, sino con, sino, sino que lo veas casi que tangible. Y si es posible, hacer la maqueta como, como ya fresco tiene en su, allá en su en Miami, en, en el centro este, de estudio del de proyecto Venus, ahí tiene las maquetas, y tiene todo donde las personas no solamente pueden ver este tipo de videos se nos pueden tocar las, las, las maquetas pueden verlas de todos todos los ángulos y saber exactamente qué es lo que lo que estamos de lo que estamos hablando lo que queremos que, lo que queremos crear entonces por los momentos te estoy respondiendo la pregunta o, o, o no te estoy o, o no te estoy, te estoy respondiendo bien o es algo en específico que quieres preguntar sí exactamente me refiero a eso me refiero a la, a la educación de la gente por ejemplo mucha eh, en todo el planeta la gente echa a perder por ejemplo su comunidad no es el gobierno no porque yo defienda al gobierno el gobierno tiene mucho que ver pero ya no ya mucho de eso ya sabemos que el gobierno es corrupto y ve por la por los intereses de pocas personas etcétera pero la responsabilidad de la gente es mucha yo veo en, todos los, en todas las partes del mundo que la gente echa a perder su comunidad. Eh, vamos, quiero decir, tiran basura en la calle, pintan las paredes, y esto no lo provoca el gobierno, a mi forma de ver, es una mala educación. Una mala educación es a lo que voy, eh, que proyecto que tiene preparado ¿no? en ese sentido, en el sentido de educación exactamente. Porque en cuanto a la educación se mueva de forma diferente, el mundo puede cambiar. Sí, bueno, este, de hecho, el proyecto Venus para muchas personas que lo leen por primera vez o que, o, o que no han leído mucho sobre eso piensan que solamente el proyecto Venus es crear nuevas arquitecturas de ciudades. Este, pero el proyecto Venus, una de las cosas principales es, es cambiar este sistema, este, hacia un sistema, un sistema más que todo educativo. Todas las ciudades completas van a van a ser ciudades universitarias. O sea, tú vas a poder aprender y aprender siempre que, a medida que vayas viviendo, no, no, no, tú no tienes que ir a un lugar así como están ahorita las escuelas, no sé, una escuela pequeñita o una universidad sino todo en toda la universidad, toda la ciudad va a ser una ciudad universitaria donde tú vas a aprender en diferentes lugares que vayas y, y, y las dudas, y la, la carrera que tú quieras escoger, pues vas, vas a ir a, a a los lugares específicos donde vas a vivir eso, eso no solamente vas a estudiar las teorías, sino vas a, vas a este, tener la, la chance de poder convivir con las personas que hacen ese trabajo ese tipo de trabajo y, y va a ser la educación para mí va a ser mucho más rápida en cuanto a, por ejemplo una carrera ahorita te, te toma cinco años, ¿por qué? porque tienes que aprender las teorías después este, te te enseña muchas cosas fuera de lo que no, no tiene nada que ver con tu carrera en cambio aquí, en pocos meses tal vez puedas ya, ya, ya, ya, ya, ya seas capaz de de no sé si eres ingeniero de construir algo específico ¿por qué? porque vas a tener la práctica desde que comienza hasta hasta que termine y, y una cosa en cuanto a la educación es que la educación nunca termina, la educación siempre es, es, es bueno es hasta que uno se muera entonces por eso la educación va a ser totalmente diferente a como, como la conocemos actualmente no sé si hay alguien más aquí que quiere añadir algo más a esto bueno el mismo sistema monetario restringe la, la educación ya que necesitamos estar lo, salir de las escuelas lo más pronto posible para entrar en el mercado laboral hacer trabajo que por lo general no nos gusta entonces al liberar al hombre de, de este sistema la educación se maximiza por así decirlo entonces el mismo ser humano se maximiza claro y eso que, que comentas tú Carlos lo de lo de que la gente es la principal este, responsable del deterioro de, de la ciudad y todo eso, eso también este, eso va con la educación y la educación, una de las personas que más debería educar a los, a, a los muchachos de pequeños son los son los padres y los padres en estos momentos no están con los hijos porque están trabajando, en cambio en este tipo de, de, de sociedades desde, desde los padres hasta los abuelos, hasta los tíos, hasta los las personas que trabajan en todas partes todos van a estar educándose entre entre sí porque porque como ya no van a van a vivir para ellos para recibir para ganar cierta cantidad de dinero o para tener una casa este yo quiero esta casa entonces bueno, tengo que este hacerle trampa a los demás para poder quitarle el dinero para poder comprarme yo mis cosas sino ya tú tienes tu casa este con toda la tecnología que quieras con no sé con, con la vista al mar, si eso, si eso es lo que quiere. Como ya tienes todo eso, entonces lo, lo, lo más importante va a ser mantener ese tipo de vida. Entonces, ¿cómo, van, cómo, ¿cómo las personas van a mantener ese tipo de vida? Enseñándole a todos los demás, a toda cualquier otra persona que tú, que, que tú veas a, a tu alrededor, vas a querer enseñarle. ¿Por qué? Porque de, de no solamente de ti va a depender que, el, que las ciudades estén bien, sino va a depender de todas las personas que vivan en ellas. Entonces, la, la, la educación va a ser... Va, va, va a pasar a todas las partes, no como en estos momentos que pocas personas o, o algunas personas tienen, tienen cierto conocimiento de algo y para no perder el poder que tienen, tienen que tratar de evitar que las personas no conozcan eso. Por ejemplo, yo hago ahorita un helado y, y, y ese helado le pongo, no sé, canela con, con chispas de chocolate y maní. Y esa es mi receta má má mágica y, y no quiero que nadie la conozca. Entonces yo digo nada más, bueno, este helado este tiene maní. Pero las otras dos este, cosas no le voy a decir que lo tienen, porque si no otro viene, ah mira, eso, este, eso es lo que hace. Entonces lo, hace eso, hace ese tipo de lado y yo ya perdí mi, mi negocio. Entonces en esta, en esta, en este tipo de sociedades no va a ser de, de, de esa manera. Todas las personas van a compartir los mejores, la, la, la, la, educación y lo, me, y lo mejor que, que, que pueda existir en cuanto a las ideas, para beneficiarse no solamente a uno mismo, sino a toda la, a toda la sociedad. ¿Sí me sigues o? ¿O sigue con alguna duda? Sí, sí, sí, estoy atento a lo que dices. Este, eh, Sí, en esa línea es mi pregunta referente a la educación. Este, aunque siento que todavía eh, falta, vamos, eh, ¿cómo decirlo? Me, me parece bien eh, esto, esta idea de la educación permanente, todo el tiempo a donde quiera que uno vaya. Yo creo que esto es algo que hoy se carece. Siendo así, educándose a donde uno quiere que uno vaya, pues va a tener uno más presente el conocimiento de uno mismo, por ejemplo. ¿no? Me imagino que dentro de esta educación se considera, por ejemplo, eh, el alimento no. adecuado. Ahora sí, no, no como hoy en día, ¿verdad? Que hay cualquier tipo de alimento que es muy dañino. Se vende pues solo por la ganancia en este proyecto Venus no sería así ¿verdad? evidentemente por ejemplo, es un ejemplo nada más a mí lo que me sigue llamando la atención lo de las... he visto un uh, video de, de frente al proyecto Venus en donde hay ropa que eh... um, si yo quiero usar cierto estilo de ropa, puedo ir a un lugar a, a, a tomarlo o solicitarlo eh, yo hago una analogía con este con, con la moda con He visto yo mucho en esto de los artículos y todo esto de la fabricación. Si han visto la película o alguna versión de la película La Guerra de las Galaxias, un, una característica o un dato que se nos pasa por alto de esa película es que ya no hay moda, todos visten lo mismo. ¿Por qué Proyecto Venus no tiene esta idea, por ejemplo, en donde dejar de lado la moda? La moda ¿no? sí, muy ¿Sí? sí, muy interesante, claro. Eh, eh. Vivimos en un mundo que, que cada vez nos damos cuenta que el ser humano en realmente es, es, es el, digamos, eh, el factor que, que puede cambiar las cosas. O sea, no, no es que ya, ya las cosas están hechas y así tienen que ser, sino las cosas pueden mejorar. Entonces... Eh, eh, eventos como la moda y, y tantas cosas, y la política y la economía, han, en, en, como inventos han ido cambiando y desarrollándose entonces eso se le puede enseñar a la gente, que las cosas pueden pueden cambiar para mejor para, para desarrollarse sí este yo lo de la moda no, no, no lo entiendo muy bien pero pero a, a mi parecer lo, el, la economía basada en recursos lo que va a hacer es que va a sugerir la mejor, lo, lo mejor este, para, para el cuerpo humano lo mejor como también está hablando de, de la comida de la salud de eso en las en las ciudades como yo te estaba mencionando que van a ser ciudades universitarias en vez de propagandas así de que no compra este desodorante o compra tal tal bota tales o, botas o compra este esta, este tipo de comida no se van a presentar como como este como propaganda, sino estudios, los estudios científicos que se hagan en todo el mundo se van a se van a poner en, en, en los carteles en la o en sitios así de en televisores gigantes donde la gente va a ver, ah mira, se hizo un estudio de que de que este tipo de ropa es mejor para las personas porque hace que no sé, que el sol se refleje menos, o sea, se refleje y no, y no no le peguen tanto los los rayos solares en la, en la piel y, no, y y no le causen cáncer. O, o se hizo también un estudio de que de que esta comida vegetariana es mejor porque no sé tal, porque porque beneficia el cuerpo en tal y tal cosa este entonces te van a hacer sugerencias a medida de, lo, de, de los estudios que se hagan y como los estudios ya no van a ser comprados de que como como bueno no voy a decir nombres aquí de, de empresas que compran los estudios pero pero ahorita hay muchas empresas que que, que, que tienen el poder de la comida o que todo eso, entonces hacen estudios donde dicen, bueno, eh, no es, nuestra comida eh, este, aunque sea transgénica o sea lo que sea entonces este, es muy buena porque hicimos un estudio y, y, y, y vimos que es, que, que es verdad pero cómo sabes tú si ese estudio no fue pagado por esa empresa para que digan eso tendría que ese estudio hacerlo en varias partes este, en varios países que no tengan nada que ver con la, con la empresa para para rectificar de que, de que eso es verdad entonces aquí un estudio científico que se haga en la economía basada en recursos en el proyecto Venus va, va a poder ser hecho en diferentes partes de, de, de, de, de, del planeta ¿para qué? Para, para verificar si eso es verdad o es mentira y de acuerdo a eso entonces las personas no van a no, no van a, a vivir así como de la moda de que bueno yo voy a hacer esto porque sea más bonito sino más que todo principalmente van a vivir desde de lo que les sirve o no les sirve claro que mucha gente también este, va a salir de lo común y bueno, yo quiero este color, no, no blanco, aunque el blanco es el, el color que refleja más el, el, el, el sol. No quiero vestirme de blanco, sino va a vestirme de rojo porque yo quiero. Entonces, bueno, esas personas que, que, que lo hacen porque ellos quieren, pero pero no porque es algo que más les sirve o no les sirve. Entonces, más que todo, este se, se va todo se va a regir de acuerdo a, a los estudios científicos, a la ciencia. Sí, eh, agregando un poco más a, a tu comentario, Emilio, con respecto bueno a la moda, yo sé que puede dar una sensación de individualidad, ¿no? pero bueno, podemos crear, como dice Emilio, el, en caso de, de ropa o zapato o abrigo, las que tengan o las que mejor se adecúe a, al ser humano, pero también podemos diseñarlos de forma que sean personalizables. A lo mejor con los colores que tú quieras, no, no va a afectar tanto ese punto. pero pues El color de la ropa no va a afectar tanto que sea abrigada o no, o sean los mejores calzados o no. Se le pueden agregar cosas que obviamente no no, no vayan a afectar el, la salud o, o vaya a estorbar de cierta forma a, a, al ser humano o a lo que haga. Exactamente, Carlos. Bienvenido. ¿Quieres aportar algo? Bueno, ella escribió que sí, que, que el Proyecto Venus lo que intensifica es la individualidad. Y eso es lo que hemos tratado de explicar varias veces, de que nosotros no, no, no apuntamos a que todo el mundo sea igual. De hecho, queremos que todo el mundo tenga, este, aporte diferentes ideas y se note la, este, la diversidad humana que hay en todo el mundo. Porque más que ahorita este actualmente, este pareciera que solamente unos pocos de personas son las que, las que son inteligentes o son las que dominan el mundo porque son ellas mejores que los demás y eso es mentira todas, todas las personas este, por más o menos inteligencia que tengan pueden aportar en algo hacia, hacia la hacia la mejora de la sociedad entonces claro que también este no cualquiera va a decir bueno vamos a, vamos a hacer esto porque porque yo lo digo para, para hacerlo, lo que, volvemos a lo que estaba comentando antes vamos a, vamos a hacer un estudio sobre eso y si se aplica lo, lo hacemos, si no se aplica pues no lo hacemos. Un poco saliendo de lo que es el tema puntual de, de la moda, yo creo que la gran pregunta del proyecto Venus o la economía basada en recursos es la transición, pero no en el hecho de qué tiene que pasar con el sistema actual para que se aplique esto, sino cuáles son los primeros pasos que se deben tomar para que se empiece a implementar una economía basada en recursos. No sé si alguien quiere comentar algo más o, o qué ideas tiene. Donovan, que no has hablado. Hola, ¿cómo están todos? No es que yo me voy despertando, por eso nunca no borrado todavía. Este no, solo un saludo, aquí sigo escuchándolos. Ah, ok. Este, Ricardo, alguna alguna duda que te hayan hecho ya, te han mandado por correo O a, a, a, a, Artas, que acaba de entrar Ok, escribe que sobre el periodo de transición ¿Quieres saber un poco más sobre eso? Bueno, si quiere yo puedo plantear lo que sería para mí, obviamente, que cómo podría ser esa transición. ¿no? Bueno, ya vemos que el, el, el, el sistema financiero está colapsando y, y con ello se va a llevar mucho mucho de, de lo que es la sociedad actual. Pero personalmente no quiero, no creo que vaya a desaparecer totalmente el sistema, sino tiene que ir desapareciendo. Eh, poco a poco. Yo, yo puedo pensar que a lo mejor para evitar el, un desempleo masivo y personas sin recursos, tendríamos que a medida que vayamos automatizando más la industria, las jornadas laborales que todavía sean necesarias hacer, se, se reduzcan las horas. En cambio, entonces una jornada que durado 8 horas, podemos re reducirla a 4 para que en vez de una sola persona a través de esas ocho horas, sean dos personas que trabajen esa misma cantidad de tiempo y, y, y tenga la misma producción, obviamente sin cambiar lo, los beneficios económicos de esa, de esa persona. A medida que se vaya automatizando, los, los, los puntos claves que se vaya automatizando completamente, eso se, se puede empezar a distribuir gratuitamente yo creo que el principal sería la comida, por lo menos si en la comida podemos automatizar completamente, podemos empezar a alimentar a las personas eh, de forma gratuita, pero si en caso que tengamos la, la, la, comida, la distribución y, y creación de comida automatizada, pero la ropa no, entonces podemos dividir las personas que trabajan en, en la industria textil, y, y que sean jornadas laborales más, más pequeñas. Entonces las personas tendrían que, hasta que se automatice, tendrían que pagar por la, la ropa. Hasta que llegue un momento, bueno, que, que, que sea completamente la distribución y, y la creación de ellos de ello, de, ello de forma gratuita, de, de forma automatizada y se, y se distribuya gratuitamente, ¿no? Y así poco a poco ir ir tocando cada punto de la sociedad hasta llegar al, al punto de que, bueno, casi todo esté está automatizado. Solo que la parte, de, obviamente, de medicina, la, la parte de investigación, ingeniería, educación, arte, música, este, obviamente esté en, en manos de las personas, pero que lo hagan porque en verdad les, les, les, les llena espiritualmente y e intelectualmente esos tipos de trabajo. Hello. Ok, muy bien. Carlos, algún... ah, este ya va, Carlos. Antes de que de que participes, este Artas también escribe aquí: dice, pero que lograrás, pero ya va. Pero, ¿cómo lograrás que los países fabrique, fabricantes de ropa, especialmente China, comiencen comience a bajar sus revoluciones? Revoluciones en un modismo, su, pro, su progreso desmedido, su productividad exagerada. Si quieres, puedes seguir comentando, eh, Leo, que estaba respondiendo muy bien. Sinceramente, lo que acabo de decir es, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Obviamente no sé si será así o no. En realidad, ¿cómo hacer que en caso puntual de China baje baje eso? En realidad no lo sé. Sinceramente, no soy experto en economía o, o soy experto en esa materia, para decirlo. Pero, como dije antes, pues, es mi punto de vista. A lo mejor es una forma de hacerlo. Obviamente la gente tiene que entrar en conciencia con respecto a eso. Porque eso es, lo eso es lo principal, que las personas vayan entrando en conciencia. Sí, exactamente. Si alguien más quiere añadir algo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Ok, ¿Carlos? Arta, puede comenzar. ¿Aló? Sí. Eh, no, lo que pasa es que... En la parte de China, el, eh, romper ese círculo de, de economía eh, significa, por ejemplo, a ver, eh, parar su producción o empezar a producir de otra forma y significa romper la industria china interna. El punto es que son, son demasiadas personas. Por lo, por lo mismo, concuerdo con quien hablaba anteriormente, era Carlos, me parece. Leo, que, Leo. Le, Leo, gracias. Eh, Leo que primero hay que producir comida suficiente para todos porque para romper el círculo en China sobre producción, si tú comienzas a producir exige, lo necesario en cada país de forma automática, eh, naturalmente, si logras, por ejemplo, igualar los costos con la manufactura china, eh, si no, sigue siendo más conveniente seguir trayendo desde China. Pero para romper ese círculo eh, necesitas eh, dar una una guardaespalda a la gente de China o a la gente que aumentaría considerablemente su desempleo. Por lo tanto, la guardaespalda tiene que ser la, los mínimos para vivir y lo mínimo más uno, naturalmente. Hay gente que ya está en un nivel de vida y no y no por eh, cambiar una transición la vas a dejar sin, sin alimento. Eso en, en teoría... Eh, es lo que, lo, lo que se me viene a la mente cuando romper el círculo de los mayores manufactureros que son romper el círculo de la, de la exportación e importación de cosas que se pueden producir en otros países, es en desmedro naturalmente de los países que más exportan y tienen su economía basada en esas exportaciones. Bueno, claro, sí, obviamente hay que, hay que medir cómo, cómo podría hacerse que no impacte, a, a, o que la, la transición impacte a la menor cantidad de gente posible. ¿no? Eh, como te dije, no, no sé cómo sería, habría que evaluar, las personas expertas en, en, en el área tendrían que, que hacerse. Pero, por ejemplo, no, no podemos seguir con el mismo modelo actual de producción, de como hace China una producción eh, altísima de, de productos, que por lo general también son productos de mala calidad, muchos de ellos, y, y que están diseñados para, para que se, se desechen o se desactualicen lo más rápido posible para volver a comprar los mismos productos y mantener el ciclo, el ciclo económico. Las estrategias que se deben aplicar para, para la transición, bueno, cada, cada persona que ya esté consciente que hay que trabajar en esa, en esa dirección, bueno, la persona experta tendrá, la persona técnica experta tendrá que dar sus su métodos. Y bueno, y en consenso digo yo, que se elegirá la mejor manera. Sí, y volvemos otra vez al, al mismo tema de, de la transición. Transición, este, en todas las, las conversaciones que hemos hecho, y el mismo Jack Fresco dice que por más que, que, que tratemos de, de evitar que, vas, que, que, que sea que nos impacte de, de forma fuerte, o sea, eso va a pasar. Lo único que podemos hacer nosotros en estos momentos es tratar de informar a, a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible sobre las ideas de, de, de, cómo, de cómo vivir en la economía o sea, en recursos. ¿Para qué? Para que cuando estemos en ese periodo de transición, ese periodo pase más rápido y no afecte a tantas a tantas personas pero de que va a afectar a personas va a afectar a personas y va, y va a afectar fuertemente a muchas a muchas personas entonces a medida de que logremos este darle más conocimiento a, a, a, a, más, a más expertos de cómo solucionar los problemas mundiales este eso va a afectar un poco menos a, a, a, la, a toda la humanidad Hello. Sí, Carlos, adelante ya, mira, yo tengo mi posición y este, estoy un seguro de, de lo que voy a decir, muy seguro de lo que voy a decir. Eh, eh, con esto de repente voy a decepcionar a muchos, ¿no? Pero para mí, este, la transición, que de repente tenemos un concepto cada, cada uno particular, eso creo que no lo existe, ¿no? La existía, ¿no? Este, porque eh, la la producción en sí es una tendencia, ¿no? Y ahora este ya contamos con toda la, la tecnología para intentar producir en abundancia. Eh, entonces este eh, la, el cambio va a ser interno en, en cada persona entonces hablo de un, de un, desde el aspecto emocional ¿no? psicológico de la persona cuando las cosas estén muy graves ahí es donde probablemente este, y ojalá si sea eh, la mayor parte del mundo mire o voltee sus ojos hacia el proyecto B, y digan pues bueno parece que estos señores sí tienen la solución y apostemos por ellos ¿no? de manera que ahí ahí, ahí va a comenzar todo el rediseño o sea vuelta a empezar entonces es como yo lo veo así como una como una reacción química ¿no? donde las condiciones se van dando y de pronto uff sucede ¿no? y este Comenzar a, a fabricar ahora la transición y todas esas cosas es en vano porque estás dentro de, de, la, de la misma enfermedad, no? Y, y no, no, no puedes ser, no, no puedes escapar de eso, ¿no? Y hasta que llegues parece que o sea suena muy, muy fatal. Pero es así, o sea, yo yo lo veo, yo siento así que, que va a suceder, ¿no? Pero hay que ¿cómo se llama, hay que estar parados como dice Nilo, informar de esto a la mayor cantidad de gente, y que bueno pues este, está interesado en esto, trabajar con él, no porque tampoco a todos, no todo el mundo no vas a gustar, no hasta que las condiciones, eh, se vuelvan tan difíciles, ya que hasta el más necio, se dé Ojalá se dé cuenta pues que, que hay otra alternativa, ¿no? Ok, déjame, déjame hacerte un comentario sobre, sobre eso que acabas de decir. Este, Antes de comenzar esta reunión estaba hablando con Leo también sobre algo parecido a eso, sobre la transición y esto. <coughs> y él estaba, y, y estaba comentando de que... o no sé si era con Leo con, o, o era por, por Facebook estaba hablando con otra persona sobre que es muy probable, la, la estadística y, y todo, todo todo apunta de que de, de que primero antes de que pase una economía basada en recursos va a haber un desastre mundial, o sea, es más fácil, es, es más es más es más probable a nivel mundial de que de que nos destruamos, no, nos destruyamos y no, nos matemos entre entre entre nosotros haya más guerras, haya más destrucción que pase algo como lo que está pasando, lo, lo, lo que queremos que, que pase eso, eso, en eso estamos de acuerdo bastante de aquí. Este, en una cosa que no, que no comparto contigo es cuando tú dices que, que las personas este, todos tenemos que. que el cambio va a ser un cambio interno, de que cada persona desde adentro va a sacar la solución. Mentira. O sea, no, no, no, no, no, puede ser así. ¿Por qué? Porque nadie. Tú no, tú, nadie sabe cómo hacer algo que no conoce. O sea, solamente solamente solamente uno puede solucionar un problema si si si si, si estudia sobre diferentes tipos de o sea, sobre sobre la física sobre la matemática sobre todos los diferentes este, posibles cómo te cómo te explico sobre sobre la, la manera en que, en que la vida funciona para poder solucionar los problemas uno no uno no puede por ejemplo prender un televisor si no sabe que hay que enchufarlo a la, a, la, a la, corriente. Entonces son, son cosas que normalmente el ser humano no, no eso no lo tiene por dentro. Tiene que estudiar para, para, poder solucionar las cosas. Entonces, en eso del cambio interno no estoy muy, no estoy muy este, de acuerdo contigo. Y en lo que dice que la transición no puede ser, este, es lo mismo que comenté al principio, de que seguramente va a pasar algo daña a la humanidad más de lo que lo, o sea, en vez de que, en vez de que pase algo eh, que, que lo beneficie pero pero de que podemos hacer algo para que posiblemente cambie eso. eso eso es posible porque yo puedo este hoy quedarme en mi cama durmiendo y no hacer nada o, o, o, o puedo estar aquí hablando con ustedes para, para ver cómo entre todos solucionamos los problemas mundiales entonces eso depende de, de, de, de, de la persona no, no de no no podemos decir que la transición no puede ser o si sí puede ser ya tenemos solamente, lo, lo único que podemos hacer es hacer algo para que otra cosa, para, para que el resultado sea positivo o sea negativo, pero no podemos decir que algo no va, que algo no va a ser o que sí va a ser entonces... si sí. sí, adelante sí en este caso quería agregar algo también, una experiencia eh, cuando desarrollé un proyecto Venus en el país eh, como un grupo eh, también pensé en el hecho de que muchos países también, de repente, por lo que el 6 no tenía mucha coordinación, eh, a, a lo mejor se podía plantear también este, la forma de desarrollar un proyecto Venus, porque muchos hablan de otros temas. Bueno, el punto es que eh, traté de conectar bastantes grupos por Facebook y me di cuenta de que este periodo de transición también podía ser como un, un modo de organización para implementar distintas tecnologías, eh, siguiendo, claro, eh, la dirección, eh, los, los desarrollos y beneficios del Proyecto Venus para, para implementarlo en una sociedad que tenemos ahora, pues este, digamos, eh, eh, eh, digamos negativamente que todavía se, se siguen acaparando los recursos de forma de forma eh, muy, muy exacerbada. Y bueno, el punto es que si nosotros desarrollamos eh, una forma de organización como empresa también, pensábamos a que a lo mejor también podía, podía ser como un plan de transición, o sea, una organización que, que se desarrolle en energías renovables, luego eh, como consultora en, en, en medio ambiente y así sucesivamente, eh, sería también recomendable. Por ejemplo, eh, en ese tiempo hice un, un planeamiento de cómo podíamos, como organización, eh, juntar distintas eh, métodos o áreas de, de investigación, en lo que es este recursos humanos, tecnologías... Y, y cómo, cómo ir eh, desarrollando esta, esta economía basada en recursos para el beneficio de todas las personas, de, de todos los que estuvieran dentro de esta, de esta organización, sea económica, digamos, o para este, tratar de seguir implementando este modelo en, del proyecto Venus. Entonces ahora también eh, cuando han expuesto hace unas semanas aquí en el país eh, eh, unos amigos en una universidad nacional también han hecho como, como un planeamiento de respecto de cómo cómo debería ser en el futuro, cómo podría ser en el futuro una organización así, digamos, qué etapas debería seguir para, para implementarse, cómo se organizaría en un principio, qué programa desarrollarían, qué tipo de, de trabajos, o, o, o digamos más que trabajos, proyectos realizarían para ir acoplando más personas en esta organización y volverla autosostenible y así ir juntando más recursos para volverla más grande entonces eso eso también podrían eh, digamos como experiencia podrían eh, también tenerlo en su país para en sus países para que en un futuro cuando venga el proyecto Venus o cuando ya esté liso puedan también acoplarlo si es que ese es, es, el sistema económico sigue teniendo tantas variaciones ¿no? porque lo ideal es que todo pues este vaya desarrollándose no pero mmm, hay hay dificultades parecen y entonces hay, habría que ver cómo, cómo acoplarlas en en este en esta en esas, esas este circunstancias en las que se ven distintos desarrollos en, en diversas áreas, ¿no? Una empresa ahora es consultora, una consultora puede puede desarrollar relaciones, eh, publicidad y así sucesivamente. Ya, Emilio, mira, este claro, digamos, digamos que eh, no, no, no, no, hay un, no me expliqué muy bien porque el tiempo a veces trata de ser este, lo más resumido posible para que otras personas puedan participar. Cuando yo me refería a algún cambio interno bueno no, no lo he dicho en sí mismo eh, es justamente a, a quebrar esos valores que, que tiene que tenemos la gente eh, aún hoy día no valores como lo este que es el dinero es el, el fin lo eh, indispensable ¿no? que la compra y venta es, es normal que desemplear este es normal que la competencia es normal en fin cuando todos esos valores se quiebren, justamente por la crisis este, a nivel mundial que, que en un momento va, va a llegar a suceder, va a, llegar a suceder porque la, el desarrollo de la tecnología y la ciencia es, o sea, es es infinito, o sea, extiende al infinito, ¿no? Eso no no va a acabar. Si acaba eso, acaba en la humanidad, ¿no? Como especie, ¿no? Y la y obviamente el mundo sigue, ¿no? La Tierra sigue entonces este como diría Carlín no este lo vas a sacudir como un saco de paja ¿no? entonces este de ese, de ese punto de vista justamente es por eso que el proyecto UNED habla de esas cosas habla de un cambio este, de, de valores el, el, el proyecto UNED nunca te dice este nunca, nunca te va a mostrar un plano ¿no? nunca te va a mostrar este, cómo construir una una, una, centra, una central geotérmica, nunca... no ¿A, a dónde se va primero? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que ataca primero? A tus valores. Te los, te los retuerce, te los, te cachetea, como en como un video... No sé si habrán visto, ya fresco, dice pues, es que el bruto es un enerva cerebral, ¿no? Está para sacarte la mierda que te han metido pues, adentro, ¿no? Entonces, es, eso es. no Entonces, este, yo, no, yo no puedo hacer nada, lo único, si yo si yo sé el proyecto, me gusta el proyecto ¿no? entonces lo difundo, converso hay unas personas que no, uno tiene que ver pues, porque a otras personas están preparadas están tan arraigadas en su alma que, que si te, si te ven escuchando, te, te miran, etc ay, este terrorista, bueno, en fin, tantas cosas y hoy en día pues hay que tener muy, mucho, mucho cuidado también, aquella persona que está más avia, su, su cerebrito está más más encendido y quiere y, en fin eh, entonces uno trabaja con con eso, ¿no? Bueno eh, sí, eh... sí. ese era en ese punto de vista. Artas, por. Favor. Sí, no, está eh... bien, Carlos. Este, antes antes de darle la palabra, este, no no, no quiero crear este conflicto así de, de, de contigo ni con nadie de que tú tienes la verdad, yo tengo la verdad. Solamente de, de, te decía eso, este, para que tú mismo lo aclararas, igual como lo hiciste ahorita, porque hay muchas personas que dicen que que bueno, que el cambio va a ser un cambio interno estas personas generalmente son personas religiosas o son personas muy no sé, que piensan que de la nada ellos van a saber cómo solucionar las cosas pero pero si estudiamos la, este, de verdad si vemos la historia vemos que solamente la tecnología es la única que ha solucionado problemas a favor de la sociedad entonces eso es lo que eso es lo que quería que tú mismo este, aclarara o, o tratar de, de aclararlo este, aquí en la conversación pero muy bien tu tu aporte. harta este, ¿ahora sí puedes comentar? A ver si todavía me acuerdo. No, lo que pasa es que lo que pienso no está muy lejano a lo que piensa Carlos, porque es más sencillo cambiar a la gente cuando realmente estamos con problemas serios, estamos hablando de la población completa y, y es más complejo poder cambiarlo eh, de a poco. Además, es más fácil cambiarlo en una crisis, porque la gente ya acepta el hecho de que hay problemas económicos, hay problemas de producción, hay problemas de comida y hay problemas de otras cosas. Por lo tanto, también nos salvamos de otros, de otros problemas al eh, aledaños al cambio como estábamos hablando antes del de, de asunto con China. Ahora, naturalmente, eh, para llegar a la catástrofe, recordemos que también correspondiente con lo que dijo alguien antes, pero no, no puedo recordar qué era, eh, Eh, disculpen, disculpen, eh, lo que pasa es que, eh, perdón, señor Polilo, el, el asunto... Estás hablando de las catástrofes al final. ¿eh? Y de China, algo así de... No, no, el asunto que quería llegar era, ya uno es más fácil cuando hay ese, ese problema. Ahora, ah, lo que sucede... Es que lo mejor para la economía basada en recursos es que primero se pruebe, eh, demuestre un, una ciudad, eh, naturalmente una ciudad de, de prueba, que empieza a demostrar la, las bondades, en cierto sentido, las ventajas que correspondientes o en relación al sistema que tenemos ahora. Ya ese sistema de prueba, eh, la economía basada en recursos, se va a replicar sola si realmente comienza a funcionar, eh, eh, si realmente puede mantener, no sé, a, a 10.000 habitantes sin, con, con supuestos niveles sin, sin mayores inconvenientes, que es lo que supone que promete el proyecto, eso solo se va a volver una epidemia para el sistema actual. Y así se va a volver una epidemia, porque resulta que si funciona en un lado, se replica con la misma tecnología cuando está el modelo funciona, se replica porque naturalmente estamos hablando de compartir todas las tecnologías, aquí no hay eh, no hay patentes industriales de las cuales no te, no te dejo no te permito crear la misma máquina que tengo yo, porque es todo lo contrario la idea es, eh, es masificarla y que cada ciudad pueda producir su propio todo lo que necesita la ciudad en sí hasta cierto sentido porque naturalmente mientras no seamos todos eh, va a ser muy, mucho más complejo, por lo tanto es crear esa epidemia en el sistema actual y la epidemia es el, la economía basada en recursos porque sola se ha replicando y cuando llegue el momento de catástrofe porque naturalmente va a haber reticencia va a haber gente que no va a querer no va a querer y no va a querer posiblemente, por uno por mantener su estatus y otra porque simplemente el que quiere mantener su estatus lo tiene convencido absolutamente de que no no y no entonces eh, logrando ese ese ese clic, ese, ese primer puntapié, como digo yo, es como inyectar una enfermedad a un cuerpo. El cuerpo en este momento es el sistema y la enfermedad es eh, suena suena suena contrario a lo que queremos mostrar, pero, pero el ejemplo es ese. Tiene que volverse una epidemia al sistema y cuando está más débil, o sea, cuando hay una crisis, cuando está más débil, es más fácil matarlo. Es más fácil acabar con él. En ese sentido, entonces, quizás estoy usando palabras como que suena a que el proyecto es malo, pero pero para que se entienda mejor, es eso. Entonces, cuando está el cuerpo débil, es más sencillo eh, más sencillo esparcirse a través de él, es más sencillo ir cambiando lo que nosotros queremos, y la gente sola va a decir, esto está funcionando y mira cómo está pasando. Están las empresas. Del típico ejemplo cuando comienza el, el, el movie forward, cuando están las empresas acabadas, pero los recursos están ahí, las empresas están ahí, la gente está ahí, pero resulta que no podemos producir. Y eso es lo que pasa, porque es inválido. Entonces, sola se, se va a comenzar a, a replicar y llega un punto en que efectivamente debiese eh, darle la vuelta a la rueda y romper el círculo vicioso en el que están. Exactamente, coincido 100% contigo. De hecho, este, Raúl Mela este, escribió en el texto, eh, de, en el texto aquí en el, en el chat, que esto puede ser contraproducente hablar de que darle una imagen a, al proyecto Venus de que de que esto solamente se puede dar si pasa si, si pasado un, una catástrofe o algo no se trata de, de, de, de que el proyecto Venus este, se vea bonito o se vea feo a las a la, a la personas recuerda que la, la, el método científico no busca aprobación de nadie, solamente busca hablar lo que lo, lo, lo, lo, lo, el estu o sea, se estudia algo y se muestran los, los, los resultados. Si a la gente le gusta o no le gusta, ya eso ya eso, ya eso no, no, no, no, no tiene nada que ver con con que con lo que nosotros buscamos. Nosotros solamente informa, tratamos de informar y de si la gente cree o no cree o lo que sea, bueno, ese ya es el problema de ellos. Pero nosotros solamente nos tratamos de mostrar qué es lo que ha pasado en, en, en la historia de la humanidad y estamos tratando de dar una solución que puede cambiar este, todo todo todo el planeta en la, la forma en que, en que vamos a vivir juntos entonces no vamos a tratar de no no, no, no, no presentarle de manera bonita o fea al proyecto bueno, a, a, a otras personas sino como buen activista la, la, la, este, lo que tenemos que hacer nosotros es solamente hablar de la, la, las ideas que tenemos las ideas que creó Jack fresco lo, o lo que o lo, lo que organizó Jack fresco y, y, y presentarlo a la gente si, si se da bueno se da si no se da pues no se da pero pero igual con lo que está como lo, lo, lo que está comentando Artas, de que la mejor lo más lógico que pase es que este y, y que sea bueno beneficioso entre comillas para nosotros es que pase algo una crisis fuerte en el planeta porque eso es lo único en realidad es lo único que de verdad va a hacer que las personas busquen una, otra solución a, a los problemas porque porque de resto es muy difícil que la gente por sí misma busquen soluciones mientras están este, todavía sumergidas en este sistema viendo televisión o trabajando o pendientes de su familia entonces es muy difícil que pase eso Va, este, los activistas tratamos de hacer todo lo posible porque porque porque, porque la gente despierte o porque vean esta, este tipo de, de ideas pero, pero es algo ya que es difícil que, que suceda normalmente eh, Bienvenido a Ivy y a Luis este, y si quieres este, hacer un aporte, una, una duda que tengas de algunas personas o duda tuya, adelante. Yo antes quería comentar algo. Eh, a veces uno piensa que tienen que ser todas las personas del planeta que estén de acuerdo con esto para que se den. Hemos visto que a lo largo de la historia los cambios más radicales de, de la humanidad se han dado porque solo muy pocas personas han, han trabajado para ello. Entonces, a veces pensamos que el trabajo es muy grande porque tenemos que convencer a todo el mundo para que se dé. Pero no, no es necesario. Solo pocas personas que, que, que, que tengan conocimiento y la conciencia para aplicar esto eh, y las cosas se, se van a dar. Fíjate, por lo menos, obviamente, la, la, hacer un ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo Artax, a crear la ciudad modelo, eh, sería la mejor opción y sería la transición más suave, crearía la transición más suave, para no caer en, un, en, un, en una, una catástrofe, en una crisis muy profunda para cambiar, sino la mejor la mejor forma es, eh, es, es hacer la ciudad y, y demostrar que funciona, lo demostrar por, por medio del método científico, que en verdad es, es la forma de, de que nosotros tengamos un, un mejor nivel de vida. Sí, así es. Este Y ahí Raúmel vuelve a escribir de que no es que... Voy a leerlo para, para que los demás puedan... Los que escuchen esto, si, si después escuchan esta grabación, puedan saber de qué estamos hablando. Este, Raúl no hablo de presentar una imagen bonita o fea del PB, sino que se malentienda la idea del mismo. Porque alguno pudiera decir que nosotros buscamos desabil... desestabilizar el planeta adrede para imponer nuestras ideas. Ok, ¿quién ¿Quién quiere responder eso? Sí, Luis. es cierto. Eh, sí, pensar de que decir que siempre tiene que pasar una catástrofe para que esto simplemente también es darnos sin querer una mala imagen. Ya que a las personas que todavía no tienen, no tienen claro cuál es el fin del proyecto Venus, se van a aterrorizar. Sí, exactamente. Bueno, lo que hay que también tratar de ir dándole primero entonces sería las la, la bases del proyecto Venus y después más adelante cuando sigan cuando cuando tengan la intriga entonces le puede ir diciendo, dando más más información sobre el mismo pero pero bueno eso ya eso ya es eso, eso no es cuestión de que de nosotros sino es cuestión de que las personas de la ignorancia de las personas al, al no conocer otras cosas entonces un poco difícil de esa esa esa forma ahí de, de tratar de educar a la gente. este Bueno, estaba dando la palabra a Ivi o a Luis, ¿querían comentar algo? Oh, sí. Ah, Luis. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. este Pues, eh, yo la verdad, eh, como... Persona muy involucrada con el proyecto Venus. Perdón. Gracias. Eh, les decía que, como persona muy involucrada con el proyecto Venus, eh, eh, la verdad es de que, pues, conozco bien eh, la mayor parte de él, ¿no? O sea, lo, lo que yo recomiendo es hacer lo mismo que yo he hecho. Eh, les comento un poco de mí. Eh, yo soy diseñador gráfico. Y, y tengo una maestría de tres años en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces en la maestría eh, y en otros cursos eh, me enseñaron a ser eh, lo más exhaustivo posible respecto a algún tema. Entonces eh, exhaustivo significa de tratar de no tener lagunas. Eh, no tener vacío, sino tener un conocimiento completo y sólido. Entonces, por lo mismo, eh, a mí yo, mi primer acercamiento con el proyecto Venus fue por medio del documental eh, Future by Design, y me pareció muy interesante, digamos que estaba yo preparado para ese tipo de información, pero a partir de allí empecé una búsqueda que no ha terminado hasta este momento. Entonces, este, muchas personas, eh, Pueden emitir un juicio, una crítica, eh, una calumnia, una opinión respecto al Proyecto Venus, pero no han leído eh, mirando hacia adelante o no han visto, eh, no sé, Welcome to the Future. Y entonces, pues allí, digamos que empieza mal la cosa, ¿no? Es importante, antes que nada, eh, tratar de tener todo el material... En, en dentro de nuestro cerebro y, este, y entonces a partir de allí pues ya también ir realizando labor activista ¿no? porque eh, digamos la información está allí el, el proyecto Venus son tres etapas, cuatro etapas son 18 objetivos es una organización de BP Core de BP eh, Design de, de BP Support entonces, este, hay un se, se, se tiene plan, planeado hacer una película, eh, hay grupos específicos, arte, conferencias, recursos humanos, control de calidad, blogs, eh, redes sociales, etcétera. Entonces, digamos, la, la organización está allí, los métodos están allí, eh, el conocimiento intrínseco está allí. Entonces, yo más que nada lo que recomiendo es tratar de ser exhaustivos, y tratar de encontrar, digamos, nuestra posición dentro del Proyecto Venus Si nuestra posición es este, gestionando una red social, ahí nos posicionamos y tratamos de encontrar un equilibrio entre vida personal dentro de este sistema y nuestra labor activista. Entonces, este, pues yo eso es lo que prácticamente comiendo para, no, para tratar de hacer lo más eficiente eh, el proceso, no gastar energía de manera... Este, digamos innecesaria no, no caer en frustraciones no caer en desesperaciones no caer en, en sentimientos eh, destructivos sino más bien como les decía encontrar ese equilibrio este, para llevar esta labor de la forma más saludable y eficiente posible excelente este Ivi, ¿quería quiere hacer algún comentario? U otra persona que tenga otra duda o quiera hacer otro comentario, sí, para desarrollar el grupo eh, pienso que hay que ser positivos, tratar de buscar la forma en que las personas puedan ver soluciones, eh, eh, no ver eh, comentarios negativos, calificaciones negativas este eso también hace pensar respecto a quienes pueden participar en el proyecto Venus, pueden decir distintas cosas que realmente consideran por intereses económicos como no no, no relacionadas con, el, con la forma de, de estar de digamos el modelo económico de, de, en sí buscamos que todos puedan participar, de, algunos no, no desean eso porque consideran que ese modelo está estaría este digamos teniendo problemas nada más pero digamos el problema que está viendo es estructural entonces este, hay que ver la forma de cómo cómo llamar a más personas positivamente de, de, siendo digamos amigables con ellos como debe ser siempre un trato y plantear las soluciones del caso porque pienso que si somos negativos o sea decir que este, ellos tienen tantos problemas todos tienen problemas entonces no, no, no, no, hay, no hay una confianza entonces piensan que como que nadie lo puede hacer o hay muchos problemas y, y nadie lo va a llegar a hacer, ¿no? Entonces, este ahora hay esos cambios que podemos aprovechar los mismos para decir, ah, mira estas cosas pueden ser mejores, o estas cosas se pueden desarrollar de, de esta manera, o de esta otra que se complementen. Entonces, así ya las personas pueden decir que, que sí, efectivamente, este modelo tiene bastante para desarrollar y tiene muchos beneficios por, por dar a, a la sociedad en, en conjunto. Ok, muy bien. Este, Bueno, ya tenemos una hora y veinte minutos. Este, ¿Qué? Hacia adelante. No, quería dar un comentario más que todo a pesar de, de la colaboración de nosotros, ¿no? Que además de, de, de tratar de difundir esta información es también cómo nosotros actuamos para no seguir colaborando con el sistema monetario actual. No sé. Solo doy mi, lo, lo, soy, doy mi opinión de lo que yo prácticamente hago, ¿no? Además de tratar de informar, eh, trato de no, no colaborar con, con ningún tipo de, de moda o, o de sistema de consumo banal o superficial, ya sea por ejemplo consumir Coca-Cola o estar comprando Blackberry o ir a comer a McDonald's, cosas por el estilo. No sé si me explico. Sí. sí, adelante, sigue comentando. Entonces, bueno, creo que también cada uno... Sería una buena forma de, de, de, de cada uno de nosotros como boicotear, de alguna forma, de forma pacífica y, volu y, y voluntaria, ¿no? A, a, al sistema económico actual para que para que se vaya sintiendo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, aunque aunque somos tampoco, tampoco las personas que, que hacemos eso y que dudo mucho que, que esas acciones afecten en algo pero pero si sí es necesario que, que, que empecemos a hacerlo y no solamente que lo hagamos sino que también eduquemos a las personas también a, a vivir ese estilo de vida, este bueno comentaba que tenemos ya una hora y me, una hora y veinte minutos de, de, de la reunión, este vamos a ir cerrando si quieren las últimas, este, los últimos comentarios, las últimas preguntas este, aprovecho para también invitarlos, los que sepan inglés o si conocen a alguien que, que quiera saber más sobre el proyecto Venus, mañana también este, habla ya Fresco y Roxanne por, por esta misma vía, eso este, sí es en inglés. Eh, dentro de 15 días también volveremos a hacer otra reunión de este estilo. Están todos invitados y, y sería muy bueno que traigan más personas para, para que salgan más dudas y más preguntas donde podamos tratar de aclararlas. Este, bueno, le doy la palabra al, al que quiera intervenir. Tiene más dudas, más, más comentarios. Sí, el que adelante, ¿Hartas? Sí, sí, hartas, eh, sí, hartas. o oh, Ricardo. Sí, por favor, eh, en sus correos para enviar la información del proyecto Venus y cómo, cómo desarrollarlo si quieren ser coordinadores en sus países. Eh, les puedo enviar eh, bastante información a sus correos. Acá también voy a dejar el mío, a ver si lo pueden poner también, por favor. Y bueno, respecto a la forma de cómo planificar este plan de transición o esta etapa de transición en la que queremos que el Proyecto Venus se desarrolle, el modo de organización o planificación como una organización empresarial o económica, en todo caso para que esta tenga una forma autosostenible como el Proyecto Venus o que se desarrolle como tal, eh, también las voy a poner acá como, como lo han planteado en la exposición última que hubo en la universidad. Ok, ahora sí, Arta, querías comentar algo. Hello. Adelante, Carlos. Sí, este acaso no de escuchar lo que Ricardo dijo. Eh, todo esto de la organización es muy buena, para mí este, es, es una buen, buena forma de, de atacar este lo que se quiere decir y hacer pero todo eso, una mediación va a estar este en función de, del objetivo o sea, qué es lo que se quiere y, y bueno este, eh, eh, ahí, ahí habría que yo no digo que está mal ¿no? pero habría que diferenciar cuando tú traigas este este recado más más este, interesado en el tema eh, una cosa es tener fans y otra cosa es tener personas que realmente, o sea se comprometan ¿no? y bueno, no quiero este, caerse este, porque veo que como aún estamos en el sistema monetario muchos se van a sentir ofendidos pero ojalá pues que que, que el cambio venga pronto, siempre yo coincido mucho con no es, no es que diga yo coincido por ponerme a, a la altura de la vida fresca, no. Él es un hombre sabio totalmente, ¿no? Pero sin, sin ser Dios, ¿no? Eh, y como decía este, hartas me parece, eh, esto va a cambiar cuando la forma de ver hoy en día las cosas, la, los valores, la competencia, y, es, y esas cosas cambian a la gente. De otro lado, solamente se, se va a informar nada más hasta que realmente se produzca algo algo terrible para que ojalá porque existe la posibilidad que no el proyecto bueno, salga adelante no porque también existe la posibilidad de que siempre los caos sociales o bien tiende hacia el, el salto como decía no el, el científico ya que este dan o bien dan un salto cuántico no ya tengo. O bien, o sea, retrocede, ¿no? Sí. Ojalá que, pues, que, que sea ese salto Bueno, gracias amigos y Espero no haberlos incomodado con este comentario lo vemos. No, no, lo que pasa es que pero En principio no, no no hay problema que las personas Digamos, sean fans Lo que pasa es que es un, una, es un desarrollo de Digamos, de, de conocimiento O sea, en principio las personas van a conocer Le van a dar like de repente un par de veces de ahí van a decir, bueno, bueno, hay tantas cosas en el mundo y, y esta tiene mucho futuro y, y va a traer beneficio a todos. Entonces, le van a agarrar un interés, ¿no? O pueden, pueden tener mayor interés por los beneficios que trae ¿no? Entonces, este de allí, eh, digamos, pueden ir participando, diciendo, ah, me gusta esto, lo van compartiendo. Y es una segunda etapa, ¿no? Digamos, ya es un, eh, un interés eh, participativo. Y luego ya cuando ven que esto tiene tiene realmente futuro porque las personas lo impulsamos porque consideramos que esto realmente es positivo, entonces ya llegan a formar parte del grupo o participan en estas sesiones grupales, entonces ya ahí hay una, una cierta manera de activismo porque de un, de un modo se están informando para que en un futuro puedan informar a los demás y o además en un futuro también busquen la manera de, de que este este objetivo, este interés general pueda, pueda llevarse puede desarrollarse para todas las personas, o sea, digamos, hacia mis grupos de amigos, los cambian los valores, hacia mi empresa donde trabajo, somos positivos, eh, eh, a futuro, ¿qué, ¿qué tipo de empresa quiero tener? Quiero que sea autosostenible, quiero que tenga valores, no quiero que, que haya explotación entonces, el laboral o, o, digamos, de recursos, cuidar el medio ambiente, entonces, esa es el, la idea, no que poco a poco los activistas o, o lo, nosotros eh, que buscamos que se desarrolle el proyecto Venus, eh, tratemos de que educa, educar a más personas y incluidamente para que poco a poco lleguen a participar más en el proyecto de eh, ¿Puedo? ¿Lo que pasa? A ver Adelante el, el, Uno sobre el hecho de que estaban hablando antes sobre, no sé no, no tomar Coca-Cola o, o no ir a McDonald's esa, esas cosas realmente no, no las encuentro eh, sistemáticamente eh, eh, no, no es viable sino que realmente contribuyen en algo yo creo que más que simplemente no hacer algo a mí personalmente me gusta la coca cola por sabor la pepsi por ejemplo no gusta o sea si tomo coca cola la pepsi va a hacer lo mismo creo yo en ese sentido tendría que estar tomando una bebida nacional o agua ah, y juguito no, no me refiero al, al punto de que eh, lo que realmente importa es empezar, <ríe> eh, es, es, es pensar en que lo que lo que importa es conversar, difundir e interiorizar a gente que realmente puede hacer un cambio y que arrastre al resto de la gente. A ver, voy <ríe> a hacer bien, quizás meter un número que a muchos puedan decir hoy, pero, pero yo creo que, sinceramente, un porcentaje como el 60% de la población contando que un 20 puede ser más con menos grado, pero un, un 40 seguro, eh, simplemente sigue, sigue lo que le llame, sigue lo que parezca mejor y, y simplemente eh, puede seguir a la gente que realmente está tirando. A ver, la Revolución Francesa, por ejemplo, eh, corríjame si me equivoco, pero realmente son pocas personas las que realmente concibieron las ideas de que el monarca no tenía por qué regir por nacimiento. ¿Ya? y que, el, eh, que la gente en sí podía dirigir a la gente y rompieron el sistema monárquico un poco grupo de personas empezaron a arrastrar al resto a darles cuenta de que las cosas no podían ser peor y darles cuenta incluso que incluso podían dar hasta su vida por algo que realmente creían ya la, no le la empezó un montón de gente son por lo general son pensadores de la época los más grandes eh, quien en el tiempo me parece, eh, Alexis toqueville de Tocqueville, no, no, no estoy seguro, porque quizá me estoy tirando un disparate con los nombres, pero eh, ese, ese es un comienzo y después es el arrastre, como les digo en este momento lo mejor para este, un sistema es ver para creer, mostrar una ciudad y después que ahí mismo van a ver gente obligando a sus gobiernos a comenzar una ciudad, ese es el punto. Puede sonar política esta parte, pero estamos en un sistema político todavía, un sistema político económico todavía. Por lo tanto, la transición naturalmente va a estar entre economía de mercado y economía monetaria. Eh, van a haber gente que va a empezar a intentar ver la forma de construir ciudades, una vez que funcione en una parte, construir ciudades en sus propias sus propios países. Y así comienza el virus a expandirse. O sea, eh, va a empezar a, no sé... En mi país podría ser, en Chile, eh, podría comenzar, eh, no sé, obligando al gobierno a ocupar un territorio y ocupando las tecnologías por medio de privados también, privados que realmente estén eh, a favor del sistema, eh, del nuevo sistema, empezar a crear una ciudad nueva. Creando una ciudad nueva, eh, te das cuenta en cómo va todo esto. Bueno, sí, en realidad el, la meta es del proyecto bueno para comenzar es, es es crear el modelo para para para demostrar al mundo y a las personas que, que habitamos en él que esto es un, un modelo viable y es, la, y es la mejor forma. Lamentablemente creo que puede ser que tengamos que recurrir a la política por, para, para, para que este esta ciudad modelo se, se cree ya que bueno entre todos yo creo que no no tengan ten, tenemos la, la capacidad económica para comenzar con este tipo de proyectos sí bueno no tanto con la política pero sí con los gobiernos debería o sea si si algún si, si algún gobierno quiere apoyar y eso pero sí a eso me refiero Ok este sí, sí Ricardo adelante sí muchas sí, eres... gracias sí, eres... Sí, por ejemplo, amigo, eh, amigos, eh, en en estos nuevos correos que le voy a enviar a, a sus emails electrónicos que me han dado, acá, por ejemplo, eh, hicieron un cronograma de actividades, ¿no? una elaboración de proyectos, una aprobación, organización y difusión del evento. O sea, es, en realidad se trata de hacer un informe, ¿no? de cómo nosotros planteamos cómo podría ser una organización de, con los factores del proyecto Venus, eh, factores tecnológicos, sociales y de conocimiento de los recursos para poder llevarlo a cabo entonces este, este informe podríamos llevarlo a, a, a, a los interesados a instituciones públicas o privadas a nivel ejecutivo eh, legislativo y así para que más personas puedan ir conociéndolo claro, resulta difícil y a veces eh, complejo pues no ir a partidos políticos porque conocen una manera de conocer las cosas también entiendo que también eh, como todos eh, vemos distintos cambios que, que hacen que repensemos en, en mejores maneras de ver las cosas, entonces tampoco nos sintamos eh, negativamente de ideas positivas porque esto va a traer beneficios para todos, entonces es, es, es muy probable que nos den interés en estos, en estos grupos y pues que los lleguen a plantear eh, de, de distintas formas eh, como, como en, en otros países este, buscan construir ciudades tecnológicas también eh, digamos con formas de, de energías autorrenovables y, y bueno, con con investigadores que a lo mejor también pueden pueden generar un cambio entre tanto problemas, ¿no? Entonces eh, habría que ver eh, la forma de poder participar así también con más grupos humanistas eh, que vean pues, el desarrollo positivo para para todos. Ok, bueno, aquí ya estamos este, cerrando. No sé si Frank quiere tener, tomar la palabra que llegó hace rato y para ver si tiene alguna duda o si quiere hacer algún aporte. Ahí estaba viendo que había escrito algo en el chat sobre unos pollos, no sé qué será ese pollo. <ríe> y este y también, al final, también si quiere dar otro comentario de cierre, Luis, que da unos buenos comentarios también sobre el proyecto Venus. Adelante Frank o oh, Luis. Eh, muchas gracias. Eh... Pues de comentario, eh, pues lo que les puedo decir es lo mismo que comenté hace rato, que se instruyan lo más posible en relación al Proyecto Venus y, y los temas del Proyecto Venus. Yo siempre sugiero, eh, no sé si tengan por ahí, este, que puedan anotar. El siguiente título es Teoría General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Este Es un libro de 1968, es digamos contemporáneo de Mirando Hacia Adelante este, y habla sobre, sobre, digamos, el Proyecto Venus, pero desde un, un estilo eh, literario totalmente científico este, con fuentes abundantes eh, de revistas científicas este, todo muy extenso con ecuaciones, muchísimas ecuaciones tablas, este, etcétera, etcétera ¿no? entonces ese, ese libro es muy recomendado eh, la única diferencia es de que Allí, eh, pues, el Ludwig von Bertalanffy es un, es un científico, pero no es propiamente un artista o un creativo como Jack Fresco. Este, esa sería la gran diferencia. Jack Fresco es, este, es, un, es un, pues, ustedes ya saben, es, él es un genio, es un, eh, es un artista del mundo y de la sociedad, entonces, este, tiene un tiene una actitud 100% optimista, pero también realista y este, y tal vez eso no encuentren en ese libro, pero van a encontrar en contraparte este fórmulas y abundante bibliografía y tal vez en, y muchísimos tecnicismos, muchísimos tecnicismos, no es un libro tan tan ligero, van a, van a tener que tal vez conseguirse un diccionario especializado de ingeniería o de Ciencias, este, y investiguen sobre ingeniería de sistemas, investiguen sobre diseño holístico, sobre diseño prospectivo, prospectiva, así tal cual. Hay, hay, hay bastante bibliografía sobre este tema. Este, y, y, y conforme vayan leyendo estos libros académicos, producidos por universidades, por. Este, catedráticos, se van a ir dando cuenta como Jack Fresco en realidad es un erudito auto, autodidacta ¿no? entonces esa es mi recomendación y este, no se limiten a fuentes de divulgación vayan a las bibliotecas de las universidades se encuentran buenos materiales allí sean críticos, con lo que leen y pues cualquier cosa que necesiten este, en el equipo de México estamos para servirles, gracias Aló eh, cortando o sea, cortando, el, siguiendo el punto anterior sobre la teoría del sistema eh, es algo que realmente me, me dice que es posible y me da esperanza sobre intercambiar un nuevo sistema eh, de que efectivamente al igual que todas las cosas en este, en este plano, Adrián, en, en el universo las cosas nacen eh, crecen, se mantienen hacen lo que tengan que hacer con su vida y luego mueren eso incluye las personas, planetas, estrellas eh, y también incluye las cosas creadas por el hombre eh, como son un sistema social entonces lo que mantiene la esperanza es que de todas formas eh, por naturaleza el sistema monetario puede morir o sea, puede terminar entonces eh, en ese sentido el eh, me da esperanza el hecho de que efectivamente existe la posibilidad, y una muy buena, que el tiempo dirá cuándo realmente, pero que el sistema monetario tiene que acabarse en algún momento. Ahora, eh, este, ese, ese acabar ahí viene el punto. El acabar puede ser mañana, puede ser 100 años, pueden ser en mil, pueden ser junto con la civilización, puede ser antes de que se destruya la civilización. Entonces, ahora ahí está el punto pero la esperanza dice que, o sea, la, el lineamiento y la, y la ley dice que eh, puede ser antes, de mucho antes de la cara mano bueno, Ahora, también quiero decir algo que es súper importante, ningún sistema es perfecto, eh, ningún sistema, incluyendo una economía basada en recursos, todos van a tener sus trabas, por ejemplo, ahora el punto es sopesar, el punto es decir qué es mejor que lo otro, o sea, si tú dices que las posibles... Después, encontrando todos los desperfectos que pueda tener una, un sistema de economía basado en recursos... Y porque le aseguro que lo va a tener. Y lo va a tener. Quizá ahora es difícil verlos porque no, nunca se ha implementado, ni siquiera sabemos si realmente funciona. Pero probablemente los tenga. Es ubicar, eh, concordar con esos problemas y sopesarlos con los problemas que tenemos actualmente. ¿Cuál es el mal menor? Porque así funciona. Cuando te des cuenta que efectivamente... Como sea, es mucho mejor el proyecto Venus, hay que hacer el cambio. Y ahora la misma ley dice que después una economía basada en recursos debiese terminar en algún momento. ¿Cómo? No sé. Pero de la misma forma, llegando a un punto, base, va a el, el, la economía basada o en recursos debiese, vol, eh, debiese dejar de ser eh, eh, algo bueno para la humanidad y va a tener que cambiar y evolucionar en otro. Y así funciona. Como las monarquías cambiaron a democracia, las democracias tan, eh, se, se vuelven, bueno, el sistema monetario se regula desde tiempo antes de la monarquía, de tiempo de pueblo, porque había que regular la escasez y el intercambio de productos, pero eh, ese es el punto, o sea, de todo, las cosas van van evolucionando y la teoría del sistema eh, dice que el sistema tiene que morir en algún momento. ¿Cuándo? Ese es el punto, pero debe morir igual que todas las cosas en este en este plano. Ahora, yo quiero acotar una cosa más que me gustaría compartir. Eh, hay un documental súper bueno sobre educación. Probablemente alguno ya lo ha visto, o quizás todos. De hecho, probablemente la probabilidad dicen que quizás varias personas lo han visto. Se llama la educación prohibida. Está hecho por hispanohablantes. Eh, resulta que dan un modelo educativo bastante bueno. Me explican qué pasa con la educación hoy. Y yo sinceramente concuerdo con muchas cosas de eso. Pero el punto es que yo creo que ese documental, no lo que ellos proponen es imposible con este sistema. Porque este sistema te exige eh, seguir los parámetros, porque te, te exige comprobar en papel lo que supuestamente sabes. No te permite simplemente estudiar lo que a ti se te ocurra, porque tienes que especializarte. Y esa especialización es obligatoria porque si no el sistema te echa a un lado. Desde el colegio hasta la universidad. Entonces, a mí me gustaría, a mí me gustaría entregar el, el documental. Lo voy, a, lo voy a, entregar el, el link. Solo porque quiera verlo. Pero, ah, <ríe> sí, que sí, es que la mayoría de nosotros ya la hemos visto, creo esto bueno. hace, hace ya un, un par de reuniones de atrás también la, lo habíamos comentado sobre, sobre esto y lo habíamos compartido con la gente. Ah, me alegro, de hecho las probabilidades decían que sí porque estamos todos, la gente que está aquí está por alguna razón, por lo tanto también investiga más o conoce más que van al, al, al mismo punto. Pero lo que digo es que realmente creo en el sistema educativo que están proponiendo, pero como les digo, es eh, muy difícil implementarlo con este sistema porque el sistema te exige bueno, estamos en un sistema que va a empezar el 1% de la población ha ido a la universidad y la ha terminado entonces eh, porque el, el mercado no necesita más gente con mayores conocimientos ¿entiendes? entonces mientras eso sea necesario eh, se echa a un lado, necesitamos eh, Suena súper mal, pero este sistema necesita el obrero, necesita la parte baja, o sea, que todo esto cada vez va a ser más conflictivo a esas personas porque, como se dice, la automatización, la automatización está reemplazando a esas personas. Por lo tanto, el conflicto y el colapso vienen solo eh, cada vez está más, más, más sigo, adelante y yo ya terminé. Vale, mira, eh, sobre eso. Vale, cambiar el sistema educacional completamente no lo vamos a cambiar así, mientras el sistema sea así. Pero creo que podemos cambiar nuestras formas de educar a nuestros hijos dentro de nuestra casa. A los que yo creo que vamos, darles más razonamientos lógicos. En vez de decir, tienes que seguir exactamente cómo es así. Cuando llegue tu hijo del colegio, por ejemplo, y te, y te comenta algo sobre la historia, que ha aprendido algo de historia hoy. <risa> eh, <risa> no me agarro de ella ahora. Eh, <risa> pues cuando llega mi hijo de, del colegio, por ejemplo, ah, pues hoy me han enseñado sobre la, la guerra del Vietnam, sobre la primera segunda guerra y tal, y, y me dicen que los buenos son los americanos y los malos los japoneses, por ejemplo, en el caso de Hiroshima. Y yo en vez de decirle no, está el correcto no, primero le pregunto, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que los japoneses no han sufrido demasiado con lo que ha pasado o crees que tienen la razón solo los americanos o qué ha, o, o ha pasado hasta llegar ahí. ¿Por qué no intenta pensar eso? ¿Sabes lo que quiero decir? Que intentemos hacer nuestros propios hijos razonar sobre lo que nos los enseñen en el colegio, lo que los desastro, lo, lo hacen tragar a la fuerza porque lo hacen tragar. Concuerdo completamente, de hecho es un muy buen ejemplo. Eh, naturalmente, eh, el cambio, a menos que sea, y ojalá sea no, no muy pronto, ¿eh? yo no, no espero que sea antes de 50 años un problema para comenzar, porque eh, necesitamos otras cosas primero. Necesitamos, por ejemplo, una base. Y efectivamente, con ese sistema que propone IBI, con, con, con esa idea, eh, el cambio es generacional. O sea, probablemente, Jack Fresco sabe, y asumo 100% que sabe, que él no va a ver ningún cambio, él va a morir antes de eso. No, eh, qué pena. No, pero, o sea, sé que lo digo de forma fría, pero intento ser... no ah, cosas eres sin, racion racional, es sí. lo normal, la gente está mayor y sabemos que se va, y va a ser una pena grandísima, o a lo mejor, a saber, descansará de este mundo. Sí, naturalmente. De hecho, probablemente también sepa que si se logra, ¿no? habrá por lo menos una ciudad con su nombre. Eh, el punto es que... Eh, okay, no lo yo no sé. <ríe> no, está jodido si sí. después no va a tener derecho a voto. El, el punto es que eh, realmente el, el, el por qué va a ser generacional. O sea, ahora están las ideas. Y para que la idea se, se llene a buen puerto, necesitan ser masificadas. Y necesitan ser encontradas desde valores. Por ejemplo, yo sé que a mis hijos voy a voy a hacer, y, y estoy completamente 100% ideado a mí mismo, que si en el momento que tenga hijos, eh, voy a hacer eso. O sea, de la misma forma que lo dice Ivy, hacerle entender y ver el mundo como yo estoy entendiéndolo ahora. Bueno, y eso es lo que hace un padre en general, así que no está muy lejos de la realidad. Y... No, está muy lejos de la realidad. Los padres de antiguamente, ¿qué hacían con los hijos? no quieren, eh, La gente no quería hijos que razonaran por sí mismos y que se rebelara contra sus eh, creencias tan puritanas o algo así, ¿no? Con lo que llaman los americanos. ¿verdad? Había dos los liberales y los conservadores. ¿Demócratas? ¿no? Sí, los conservadores de los liberales, no por ahí. Como dicen pues la gente quería creía que lo conservador era lo que funcionaba. Entonces lo, lo, todo lo que amenazara, todo el sistema de ellos de aquella época, pues no querían que se educara a los hijos así y los propios padres tampoco quieren. Hay muchos padres hoy en día que prefieren una escuela que sea, pues una escuela cristiana o lo que sea, ¿no? Que tenga ahí eh, ...imbruteciendo a los niños... ...en vez de estar haciéndolos más inteligentes... ...la verdad... ...porque la verdad es que los imbrutece... ...en mi caso he tenido varios problemas... ...en la escuela por eso... ...por contestar a profesores... ...por intentar que el profesor... ...me diera una contestación válida... ...y, y muchas veces no pasaba... ...claro, porque los profesores... ...siempre dicen lo mismo... ...porque lo digo yo... ...porque sí... ...y que te calles... ...y siempre es así y sigue siendo así todavía pero hoy en día si tú enseñas a tu hijo tu hijo enseñará a tu hijo a, a ser más racionales a pensar más y, y, y cómo se dice la palabra en cuestionar lo que les mete en la cabeza. De cuestionar la idea de un dios, cuestionar la idea de la historia es cierta o no es cierta, porque ninguna historia es realmente cierta. Depende, hay dos puntos de vista siempre. Y una guerra siempre hay dos puntos de vista, ¿no? Yo creo, pero siempre ponen el punto de vista que quieren que veamos. Entonces, esto es lo que creo que hay que, que enseñar a nuestros hijos que sea así también la próxima que sabe un día nos llega un profesor que ya tenga estas, estas ideas más racionales y, y, y lo empiece a hacer yo creo que esa escuela es así ¿eh? a ver, eh, Ivi yo creo que no me hice entender bien pero estamos hablando exactamente lo mismo en el sentido de que cuando yo dije que un padre eh, cría al hijo como realmente lo ve eh, y eso es así en el sentido de que si sí, para pero, mí lo correcto es el mundo cristiano y, y todo lo que conlleva a una familia extremadamente cristiana, eh, le enseño a mi hijo, pues, a mi... yo creo que es correcto. Ese es el punto. punto. O sea, para ti eso está mal porque tú deberías cuestionarse, ya, pero eso es para ti para tus hijos. Pero para ese padre... En ese momento, en los tiempos antiguos también, que no cuestionaran la, a la orden social, que mantuvieran el conservadurismo porque es lo correcto, es porque para ellos es lo correcto. A eso voy. Entonces, ahora nosotros, eh, no sé si alguno será padre ya y si, y, y si no, eh, va sí. a ser. Ya. Entonces, ahora tú te transformas en un padre porque tú, tus concepciones van cambiando comparado con las de tus padres. Tú las cambiaste con la información que te fue llegando a través de tu vida. Ahora. Esa, esa esa concepción ahora de vida que tienes tú se la estás inculcando a tu hijo porque para ti es más correcto que lo que estás viendo en otras familias o que lo, lo que saben atrás eh... <ríe> madre, ya. Eh, entonces entonces eh, ese, esa concepción va cambiando y por eso digo que es generacional primero son algunos después tu hijo probablemente inculque en otras personas porque creció con una concepción que tú le has dado entonces Inculque, y, y si él encuentra que lo que tú le, le entregaste Pero... en su infancia, con, con, con lo que tú le enseñaste en su infancia, él probablemente empiece a eh, influir en otras personas cuando crezca en su, durante su vida, y esas personas se transforman en el padre que vaya, que vaya trascendiendo con sus hijos. Y por eso digo que es generacional. O sea, hay dos formas. Uno es encontrar a la gente a, a, a todas nuestras anchas y otro empezar a cambiar los valores de a, a través de las generaciones por ese medio. Las dos formas van a ser válidas, probablemente. Pero eh, por lo mismo, digo, eh, por lo mismo el, digo el cambio no va a ser en un solo, en unos pocos años, en unos 10, 20 años. Y unas años, pocas ser... generaciones, serán sí, como en... mínimo tres generaciones. Sí, como mínimo. Unos 50, 70 años para, para hacer el cambio correcto. O sea, probablemente nosotros estemos viejos cuando empiece viejos, a haber, haber un cambio. Una... O eh, viendo como en vez del cambio, viendo cómo nos destruimos uno a otro. Ahora, también depende de las mismas personas, por ejemplo, cuando sea tu país y te llamen a la guerra. ¿Qué sucede ahí? Yo sinceramente, yo preferiría que si hay un país que, por ejemplo, si estuviesen invadiendo mi país porque mi país está creyendo eh, fuertemente en el proyecto, yo sinceramente, si me vienen a invadir, si vienen a mi país, simplemente rendir. Rendir, sin, sin necesidad de, de que, de que haya un coste de vida humana. En el sentido de que ya, nos rendimos y todo, pero la gente no le vas a poder cambiar su forma de pensar. Y se van a dar cuenta de que en algún momento esa gente va a tener que salir o sea, si tú llegas invades, hoy día el, la percepción, la concepción de, de guerra, la concepción de, de dejar un pueblo libre es tan fuerte que va a ser difícil que esa, esa persona gane por medio de la comunicación. Incluso aunque esté un manejado, sigue estando este Internet. Y eso es súper importante. Internet sigue, tiene que mantenerse libre. Por lo menos en la parte de compartir, comparti a diferencia de la televisión como está ahora. Ok, este. Bueno, aprovecho antes de que sigan con los comentarios, voy a cerrar ya la grabación para terminar la, la reunión de hoy. <ríe> Agradezco a todos los, este, los asistentes y espero que dentro de 15 días traigan a más personas o más dudas para seguir para seguir haciendo esto. Este No es necesario que, que, que si alguien se va, este, los demás igual pueden seguir hablando, comentando más sobre esto. Yo en, yo, yo en lo personal sí me tengo que ir porque bueno, no almorzar, voy a almorzar. Así que bueno, me despido de todos. Muchas gracias por la asistencia. Y, y los que quieran seguir aquí, pues siguen normalmente. Hasta, hasta pronto. Todos. Ale, gracias. una consulta. Perdón. Antes que te vaya, ¿sí vos va es que mañana eh, la sesión de inglés, ¿tú sabes la hora? Sí, ya te ya te paso el link para, para que sepas a qué hora es. Ya lo, voy a buscarle y lo escribo abajo. Ah, ya, gracias, gracias, gracias. Antes de que te vaya. Yo creo que, contestando a el escéptico, yo creo que sí, que disminuyendo el consumo es bastante positivo. Yo creo que es positivo. Yo creo que si cuanto menos consume, menos dinero va, va a circular. Aunque esto sería cosa de muchos, pero claro, si tú aportas tu cosas, hardware, yo creo que es bastante, un ejemplo bastante bueno. Claro. Si, por ejemplo, hoy en día, y un día, simplemente, y un día, todos dejaran de comprar, todos dejaran de salir de casa. Si un día nadie incendiara los ordenadores, ni usara ningún tipo de electricidad, y un día, no sé cuánto, cuánto perderían, todas, perderían las todas las empresas, pero creo que perderían muchísimo. Entonces, esto provocaría un colapso bastante grande. A ver… Yo creo que... Eh.